Hola a todos. Soy Juan Ramón Camarillo Peñaranda y voy a hacer un ejercicio de generadores sincrónicos. Esta es una pregunta abierta. Tenemos dos opciones, comprar dos generadores de 10 MW o un generador de 20 MW. Nos preguntan cuáles serían las ventajas y desventajas de cada elección. Si elegimos la opción de un solo generador, tenemos la ventaja de que será más barata la compra inicial y su operación será más eficiente tendrá menos pérdidas porque típicamente un generador más grande tiene una resistencia más pequeña, proporcionalmente. Por otra parte, comprar dos generadores da más versatilidad, teniendo en cuenta que a la hora de hacer un mantenimiento se puede planear de tal forma que siempre se pueda suplir al menos la mitad de la potencia total, aumentando la confiabilidad del sistema. También se podría seguir operando la mitad de la potencia nominal en caso que ocurra un daño en uno de los generadores. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. Nos vemos en una próxima ocasión.